Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple, y todas afines a ella. El día de hoy veremos una gran rivalidad que existió en la segunda guerra mundial y esto fueron artífices dos grandes científicos como lo fue Oppenheimer y también lo fue Heisenberg, ambos tuvieron una cierta rivalidad a la hora de ver la bomba atómica vamos a analizar un poco acerca de ellos así que no siendo más, comencemos vamos a hablar entonces de estos 10 datos curiosos primeramente de Robert Oppenheimer y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Werner Heisenberg vamos a analizar estos dos grandes científicos Comencemos. Primero, estudios. Oppenheimer se graduó de Harvard y luego se dedicó como físico teórico. Mientras que Heisenberg estudió matemáticas y física entre los años 1920 y 1923 en la Universidad Ludwig Maximilian y también en la Universidad George August. Dos, premios. Heisenberg gana en el año 1933 la medalla de Masplan y en el año 1939 gana el premio Nobel en Física gracias a la creación de la mecánica cuántica. Mientras que Oppenheimer gana el premio Enrico Fermi en el año 1969 debido a la comisión de energía atómica. 3. Nacimiento y fallecimiento. Oppenheimer nace el 22 de abril en el año 1904 en Nueva York y fallece del cáncer el año 1967 en Princeton, mientras que Heisenberg nace el 5 de diciembre del año 1901 en Wurzburg, Alemania y fallece en el año 1976 en Múnich también Alemania. Cuarto Afición al comunismo Oppenheimer se piensa que tuvo gran relación con la parte del comunismo entre los años 1930 y 1940 Ahora bien, Heisenberg estableció el principio de incertidumbre y en el cual constituyó toda su filosofía Y recordemos que el principio de incertidumbre habla acerca de la posición y la velocidad Entonces dice que es o se encuentra una o se encuentra la otra Investigación por el FBI A Oppenheimer se relacionó mucho con la parte del comunismo Tanto así que el FBI investigó en el año 1941 dónde se encontraba, en qué partido estaba Por tal razón se pudo confirmar que se encontraba en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles Mientras que se trabajó mucho lo que tenía que ver con la parte de reactores nucleares y el primer reactor nuclear se pudo establecer en Alemania Occidental. Luego hizo un segundo reactor de investigación y esto fue en Múnich. 6. Últimos años. A Oppenheimer, a pesar de que trabajó en todo lo que tenía con la bomba atómica, se opuso en los últimos años en todo lo que tenía que ver con la elaboración o fabricación de la bomba de hidrógeno mientras que Heisenberg en sus últimos años estuvo trabajando en todo lo que tenía que ver con fusión nuclear y plasma como estados de la materia antes de continuar con las siguientes curiosidades quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias El reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa Especializada tanto en productos para el aseo a nivel hogar como para instituciones. No olviden que se encuentra en Manizales, Caldas, Colombia y pueden averiguar mucho más acerca de sus productos a través de su página web. Número 7: La rivalidad entre ambos científicos. La rivalidad entre Oppenheimer y Heisenberg tiene que ver nada más y nada menos que con la bomba atómica ¿y por qué se debe esto? resulta que Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma en el proyecto Manhattan lo cual constituyó lo que es la bomba atómica pero después de lo que ocurrió en Japón con Hiroshima y Nagasaki esto le creó a él un problema de moral el cual lo estuvo afectando hasta los últimos años de su vida mientras que Heisenberg se dedicó e intentó persuadir a Bohr y a todos los científicos de ambos mandos para que se retrasara todo lo que tuviera que ver con bombas nucleares y esto mientras la guerra acababa. Entonces aquí empieza esta batalla entre estos dos grandes científicos. Número 8. Aprobación y desaprobación. Oppenheimer aprobó todo lo que tuviera que ver con el desarrollo de la bomba atómica tanto que se le considera como el padre de la bomba atómica ya que fue al que más empuje le dio mientras que Heisenberg es todo lo contrario él desaprobó e intentó por todos los medios intentar parar todo lo que tuviera que ver con armas de tipo nuclear Número 9 Genialidad Oppenheimer fue el primer joven en ser aceptado en la Sociedad mineralógica de Nueva York ahora bien, Heisenberg utilizó las matemáticas avanzadas y creó la mecánica cuántica matricial que lo hacía utilizando tanto la matemática como la física combinando ambas ciencias y para cerrar número 10 alcances no podemos dudar que Oppenheimer fue el líder que llevó a cabo todo el proyecto Manhattan. Pero luego de esos sucesos, él se generó en él un gran rechazo por haberlo hecho. Y esto le generó muchas contradicciones. Tanto así que empezó a desaprobar todo lo que tuviera que ver con este proyecto. Y esto causó mucha censura. Tanto así que empezaron a haber persecuciones y exilios hacia, hacia él por varios años. Mientras que Heisenberg, fue presidente de la Fundación Alemana de Investigación, también presidente de la Comisión de Física Atómica. También lideró todo lo que tenía que ver con el grupo de física nuclear. Y por último, no podemos olvidar que formó parte de la fundación de Alexander von Humboldt. Con esto daríamos por concluido estos 10 datos curiosos de estos dos grandes genios.